invocamos a nuestros ángeles de la guarda para que nos protejan durante toda la meditación nos protegen con sus grandes alas sentimos los pies bien apoyados en la tierra estamos cómodamente sentados y desciende sobre nuestra cabeza la protección del rayo blanco de la amada presencia yo soy en el centro del pecho la llama azul vibrante del poder del padre comienza a expandirse y cubre todo nuestro cuerpo viajamos hasta nuestro corazón. El lago de paz que allí tenemos nos espera. Sentimos la fuerza de la luz azul penetrada en nosotros. Vibra en nuestro pecho. La presencia de los arcángeles se percibe. Fuertes campanas resuenan. El Arcángel Miguel y la amada Arcángelina Santa Fe están delante de nosotros. Nos dicen, sacad vuestras espadas, sostenedlas en vuestras manos con firmeza. Habéis sido nombrados como guerreros de la luz ya hace tiempo, pues entonces terminad con los temores infundados y las dudas. Amada Arcangelina, fe se acerca y pone en vuestros corazones la fe vibrante, elevada y la fuerza. Amado Arcángel Miguel, nos envuelve en un rayo azul a cada uno de nosotros. Estamos felices. Somos nuevas personas, firmes en la luz y en la fe. Nos despedimos de los Arcángeles y les agradecemos. Agradecemos al Altísimo Señor por habernos permitido sentir y ver a los amados Arcángeles Miguel y Fe. Esperamos unos segundos... Y vamos abriendo los ojos suavemente para conectarnos con el presente.